Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curtó Kennels. Eh, me parece muy conveniente hablar hoy de los distintos presidentes, si no vamos a hablar de todos ellos, porque han sido varios, del Club Oficial de Tenerife, del Perro de Presa Canario. Eh, ya hemos hablado así un poquito por encima, de que el primer presidente fue Enrique Fajardo, que no tenía nada que ver con el perro de Presa Canario. se fue el principio. Luego el segundo presidente fue Don Juan Quevedo Martinón, que falleció hace muchos años. Este señor, pues bueno, porque era de La Laguna, porque el club se fundó en La Laguna, porque tenía una perra de tipo presa, que luego fue cubierta con Manolo, en fin, <coughs> en este pequeño núcleo, porque se formó un pequeño núcleo. Eh, yo entonces no estaba viviendo aquí, hoy estoy muy cerquita de la laguna, estoy en, en La Esperanza, municipio del Rosario. Eh, estaba en Tamaimo, como ya se ha dicho muchas veces. Eh, yo no, no quise tener nada que ver, podía haber fundado el club, que se me sugirió además. Eh, o sea que yo estaba al margen totalmente. Luego mi actividad como criador era la que más me importaba, y, y luego sí que desde que se fundó el club y se hizo la primera muestra en la Plaza del Príncipe, yo escribí mi crónica, no asistí, pero sí que tuve buena información de primera mano de cómo fue, o sea, cómo aconteció esa muestra, ¿no? cuáles fueron los perros que se presentaron, quiénes los presentaron y tal. Entonces... Vamos por el segundo presidente, Juan Quevedo Martinón. Bueno, pues la actividad de Juan Quevedo Martinón, hombre, yo me imagino que como aficionado al perro de presa pues algo más, más significativa eh, que la de Enrique Fajardo. Eh, y luego ya Juan Quevedo Martinón estuvo, no sé si estaría cuatro años, no lo sé, es posible. Y luego ya, como he dicho, se hizo con la sartén, del mango de la sartén, eh, para manejar el, el club Manuel Martín Bettencourt y a este señor, sí, a partir de entonces eh, se convirtió en el protagonista fundamental en la dirección del perro. No solamente era la presidencia del club, sino eh, él aglutinaba lo, a los distintos aficionados que criaban, bueno, criadores, criadores en el propio sentido del término, con instalación, no, no había nada de todo eso, había aficionados eh, particulares que tenían su perro, que se unieron eh, al club, se hicieron socios, luego, bueno, pues la directiva, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y, y vocales. Entonces, eh, importancia, pues ya a partir de ese momento, eh, la de Manuel Martín betencourt y ahí empezó la cosa a caminar de, de una, diríamos, con paso más firme, pero no acertado. Eh, yo pienso que, debido al desconocimiento, tanto de Manuel Martín Betancourt, como de Juan Quevedo Martinón, como de Miguel Ángel Pichón, que hablaremos ahora también, que le sucedió a Manuel Martín Betancourt luego volvió a presentarse Manuel Martín Mettencourt y salió Miguel Ángel Pichón, luego volvió a presentarse Miguel Ángel Pichón y bueno, y así fue, fueron sucediendo los acontecimientos. Eh, lamentablemente, o sea, mejor dicho, si las personas que eh, dirigían el club, los vocales, hubiesen tenido más conocimientos en el verdadero sentido del término, cuando decimos conocimientos, es querer, o sea, conocimientos para, y la voluntad de hacer las cosas bien hechas, para sacar esa raza que se empezaba a gestar, que yo dejé bien claro ya, ellos sabían que era así, pero quisieron eh, poner la carreta delante de los bueyes y convencer a la gente y a la oficialidad, ¿no?, la Sociedad canina Española, eh, como que se estaba recuperando la raza, que ya hemos hablado de ese tema, y yo por escrito, está en mi libro, se puede ver, y allí está todo en detalle. Mucho más de lo que yo pueda decir en estos vídeos se recoge en el libro, con fechas y el protagonismo de unos y de otros, y el mío en particular, y los de Gran Canaria pero es que si comparamos el club o los clubs de Gran Canaria, porque hubo dos y casi que diríamos que hasta tres, ¿aquellos clubs funcionaron mejor que el de Tenerife? Pues yo pienso que no, que no. Allí no había concepto de raza. Aquí sí, y ya he planteado en alguna ocasión, que por mi influencia del concepto, o sea, eh, lo que yo planteaba de la raza, que había que crearla, pero con un estándar eh, y sujetarse al estándar, pero bueno, eh, eso se hizo, se hizo mal, se hizo de forma muy, muy... o sea, con un enfoque totalmente equivocado, eh, por falta de conocimientos, de medios, eh, no había criadores, no miraban de cara al exterior, de verdad, eh, lo que se estaba haciendo con otras razas, eh, ya no vamos a decir en la península ibérica, que también sino otros países que en aquellas fechas sí que iban por delante de los criadores de razas españolas, iban por delante los criadores de razas eh, europeas, como yo sé, las razas alemanas, las inglesas, francesas, que todos estos países tienen, tenían razas eh, ya con cierta raigambre en el pasado, y e hicieron las cosas bastante bien, con más conocimientos. Eh, que lo que pasó con, con, el, con el Mastín Español eh, mejor que con el perro de Presa Canario, pero tampoco, no vayan a creer que fue como para echar voladores, eh. no, no, no. Eh, tampoco el Mastín Español, se pusieron a trabajar con el Mastín Español, eh, la oficialidad de aquella época pues, era gente urbanita, como yo he dicho, la mayor parte de ellos, y con una mentalidad de exposiciones, y no desde el punto de vista de la funcionalidad, no se redreciaban los perros, empezó a haber muchos problemas de caderas, los mastines ya sacados del, del medio rural, donde cumplían su función con las ovejas como perros loberos. Bien, pues tampoco tampoco fueron un ejemplo a seguir. No, no yo los seguí desde muy cerca, valga la redundancia, y no. No, las cosas no se hicieron tampoco muy bien. Sí que es verdad que había personas con más fundamentos teóricos, y conocían más, por ejemplo, yo qué sé, Jesús Vadillo, Carlos Alas Melero, en las primeras fases, Manuel Sanctimón, Amadeo Amado Alejandro, pero muy jóvenes. Adolecían bastante de los mismos defectos y todos fueron abocados en su, toda su actividad, mayoritariamente, pues hacia los, las exposiciones. Eh, no había más que ver a Madeo Alejandre, por ejemplo, el leonés que trabajaba en un banco, y yo cuando lo veía allí con sus perros echados allí como si fueran alfombras en las exposiciones internacionales, pues yo, ¿qué quieren que les diga? Y lo, sus mastines y los de otras personas, ¿no? Aquello a mí me producía tristeza. Bueno, pues aquí se siguieron así esos pasos, pero en peor. Y encima una raza que se estaba empezando a formar, porque aquello de que estaban recuperando con perros del campo, de no sé qué, no sé cuántos, como cuenta en su libro Manuel Martín Betancourt, eso no tiene fundamento ninguno, no tiene, no es, eso no es serio. Y eso, claro, eso eh, pues eh, ha influido en personas de aquí de las islas que se lo creyeron y de fuera de las islas, en la península y en el extranjero, y venían aquí con una idea equivocada, la que, se les había, la que se les había vendido, no con la finalidad de vender sus perros. No había otra finalidad, todos iban a ver qué es lo que podían vender, desde el primer momento, y venderlos como perros autóctonos, auténticos, y de calidad, dondequiera que los hubiera. no Entonces, claro, en esto tuvo mucho que ver Manuel Martín Betancourt, y Miguel Ángel Pichón. Manuel Martín Betancourt nunca tuvo perreras, unas instalaciones, que yo lo conocí y estuve en su casa varias veces y comí en su casa también. Eh, y aquello, yo qué sé, no reúne a condiciones, sus conocimientos eran mínimos, mínimos, eh, nada, nada. Y, y los de Miguel Ángel Pichón. Miguel Ángel González, conocido por el Pichón, no en plan despectivo, sino porque este señor criaba palomas buchonas y se le conocía por Miguel Ángel Pichón y Miguel Ángel Pichón se le quedó. Se le quedó. Entonces, claro, Miguel Ángel, pues el eh, cuarto presidente, pues, ¿qué conocimientos tenía él? Él ya culturalmente, en términos generales, ni siquiera una cultura a lo violeta que se llama, ¿no? la cosa superficial, no, no, no, él conocería de electrodomésticos porque él trabajaba en una, una, en una tienda de electrodomésticos del suegro en la Avenida de la Trinidad y en la Laguna y seguramente que en ese tema sí que está, estaría bien puesto, ¿no? Desde que empezó a trabajar y pues bueno, pero en la cuestión de los perros no, no, no. Entonces, claro, estas personas dirigir un club y los, que, y los que estaban dentro de la directiva pues es lo mismo, yo no digo que en algunas de esas personas no hubieran una buena voluntad y que estaban y creídos de que se creían ellos que sí, que efectivamente, que estaban haciendo las cosas bien, mejor que Manuel Curtó, por supuesto, Manuel curtó para acá, Manuel Curtó para el otro lado, pero todos alimentándose o nutriéndose para sacar sus perros adelante con los perros de Manuel Curtó. Juan Cruz, por ejemplo, que fue un señor que era mecánico, que murió hace muchos años, pues este señor tenía perros del mismo tronco. Miguel Ángel Pichón, lo mismo. Manuel Martín Betancourt, bueno, pues ya sabemos. Pero quien dirigía todo eso, aunque él no, ya no fuera el presidente, era Manuel Martín Betancourt. Y por eso se encuentra en ese vídeo último, donde yo hablo de todos los perros y en el artículo que publiqué, todos los perros que se utilizaron y que se fueron generando ¿no? eh, para sacar el perro de Presa Canario adelante, que luego se, se, se metió también Manuel, este, el doctor Montequi. Este haremos un especial bastante larguito y completo, porque significó algo también con esos perros. Entonces, ese era el ejemplo, el ejemplo el ejemplo, que tenían los afiliados al club, los socios del club, perdón. Ese era el ejemplo que tenían. Entonces, ahí no se planteaba la funcionalidad del perro. Ahí no se planteaba la salud del perro. Ahí eh, lo de las displasias de cadera y de codos y las bocas completas y las mordidas correctas, no se trabajaba en eso para nada. Eh, claro, a la hora de cruzar un macho con una hembra, pues se las veían y se las deseaban y los conocimientos no les acompañaban. Entonces, claro, eso en la primera fase. Luego cuando hubo aquel en aquel acuerdo entre, entre la gente de Gran Canaria y la de Tenerife que en realidad yo fui quien capitaneó eso eh, básicamente poner de acuerdo para reunirnos gente de los clubs de Gran Canaria con los de Tenerife hacer una asamblea ya en Gran Canaria luego una aquí en Tenerife eh, y en esas fechas pues y yo siempre planteaba la cuestión de que había que echar manos de perros de Gran Canaria y con los perros de Tenerife ir trabajando e ir sacando una raza más o menos homogénea. Y, pero el club siempre con el estándar que no a la capa negra, todo eso liderado por Manuel Martín Bettencourt. Y recuerdo que, bueno, por mediación mía y de gente de Gran Canaria, amigos míos, pues allí un joven se prestó a cubrir una perra de Miguel Ángel, Moral, digo de Miguel Ángel González, el Pichón, una perra, un perro negro que tenían allí en Gran Canaria, eh, no sé si era por Arucas o por allí. Y entonces, bueno, pues se le puso una perra eh, de Miguel Ángel a ese perro. Se desplazó la perra de Gran Canaria, se cubrió y luego se trajo. Y bueno, me parece que la camada fueron cinco, había dos negros, si no recuerdo mal, y tres, eh, no sé si había alguno leonado, y de capa bardina Entonces en una de esas, Miguel Ángel, el pichón, me llama por teléfono que si quería hacer el favor de ir por su casa para seleccionar, porque él quería quedarse uno, un cachorro, macho, porque él no tenía perreras, aquello era muy cutre, muy, muy, muy básico, no había, un criador tiene que montarse unas perreritas en condiciones y ya que tú eres el presidente y te comprometes a ser presidente o vocal o secretario o yo qué sé, pues hacer las cosas un poquito... Pero claro, esta gente tampoco había salido nunca de aquí. No habían visto cómo se criaban otros sitios en la misma península. Que yo visité bastan... varios criaderos de distintas razas, no de presas canarios Y allí había criadores profesionales que criaban bastante bien, buscaban líneas y bueno, sabían bastante lo que se llevaban entre mano y los de cazadores, de perros de, caza, de perros cazadores pues lo mismo eh, tenían muy en cuenta que los perros tenían que funcionar si no, no tenían futuro bueno, pues entonces voy yo a casa de Miguel Ángel me quedé mirando los cachorros allí estaba él y entonces yo le estuve comentando lo que me parecían y le seleccioné un macho para él el que a mí me pareció eh, que podía destacar dentro de lo que era la camada que era una camada que no valía gran cosa la perra tampoco era nada de particular nada tenía de sus defectos de boca y de caderas bueno, ya digo que ellos no radiografiaban no nada no. Este, en ese aspecto estaban en ayunas quiero decir con esto no para como menosprecio a Miguel Ángel. No, estoy haciendo el análisis de una realidad. Me tuvo que llamar a mí para que yo le seleccionara al machito. O sea, que él confiaba en mi experiencia como criador, pero él no confiaba en su experiencia como criador, ni como conocedor del presa canario. Pero lo mismo pasaba con Manuel, Manuel eh, Martín Betancourt. Lo que pasa es que Manuel Martín Betancourt, de entrada, pues... Se llenó un poco de confianza, por eso con los dogos de Burdeos, el maján la Teguise, pero luego con el tiempo se fue, de, se fue con el afijo Canchas y Baquén. Luego se fue enfriando, porque claro, él se daría cuenta que era complejo y complicado y que la economía se resentía si no se llevaban bien las cosas. Y y vender alimentar perros y vender si se podía y claro en la primera fase vender pues qué quieren que les diga yo y más en aquella época que el perro de presa canario o el perro de presa de las islas canarias no estaba de moda eso vino después cuando ya se empezaron a hacer monográficas ya empezó a haber más volumen de perros eh, ya empezó a venir la gente claro influyó mucho los artículos que publicábamos eh, especialmente empecé yo en el periódico El Día, luego la revista El Mundo del Perro, luego la revista Todo Perros, que me invitaron a, a colaborar, pagándome ellos, les dije que yo no cobraba nada. Y entonces me dijeron, bueno, pues te pagamos con publicidad. Bueno, entonces, claro, el perro de presa canario se empezó a conocer eh, y ya se empezaban a vender. Y entonces ya empezaron a vender de Alemania. El primero que vino fue Rudolf Severin alemán, ahora que me acuerdo lo voy a traer yo aquí a esta historia, ¿no? eh, un día me llamó Manuel San Simón por teléfono y me dijo mira Manuel, tengo una un amigo alemán que es un, un, un experto en perros, en razas caninas, eh, habla perfectamente español y yo le he hablado de ti, que vaya por Canarias, que tú lo vas a atender... Eh, y tú le puedes enseñar perros de presa, y yo le dije, sí, sí, mándalo, que venga por aquí, que yo me lo voy a atender, por supuesto. Y entonces Rudolf Sebrin vino, y no sé si la primera vez vino solo, o si la primera vez vino acompañado ya con otras personas, eh, no me acuerdo ya. Sé que una de las veces vino, eh, no sé si fue la primera vez, con un matrimonio ya mayores que él, con un joven que me parece que... podría ser este... ¿cómo se llamaba? Eh, eh, eh, no recuerdo ahora. Entonces, eh, podría ser Gau... Gau Gartner, o no sé cómo se llamaba, que luego venía aquí en las exposiciones Luego no sé si vino también en alguna ocasión Paul Meyer, un entonces joven que adiestraba perros, me parece que también él vino con, con Rudolf Sebrin, ¿no? Stefan Baumgartner, eso. Eh, y este señor luego vino varios, varias veces aquí a Gran Canaria y claro, se fue, se fue divulgando y se fue poniendo de moda el perro de presa grande. entonces ya se empezaron a vender perros al exterior, hacia la península, yo también los miembros del club, y el gran interés, pienso yo, que el gran interés de estas personas del club, que no eran criadores, yo sí, yo estaba dedicado en plan profesional, al perro de presa grande el pastor alemán, podencos y Picencos, podencos canarios, eh, dobermans, pero ellos no, ninguno, que yo sepan, que yo recuerde, no y entonces, bueno, pues <coughs> había mucho interés en vender, mucho interés, pero claro, había que tener mucho cuidado porque esta gente no eran tontos y se daban cuenta que la raza estaba sin hacer. Eso lo vieron desde el primer momento. Eh, pero bueno, el interés de ellos era pues como que divulgar la idea de que la raza se estaba, que era una raza antigua, que, que se estaba recuperando. Y en esto tuvo mucho que ver, ya digo, Manuel Martín Betancourt, luego Miguel Ángel Pichón, en las dos veces que fueron presidentes, y luego ya pues ya podemos hablar de otros presidentes eh, ahora mismo el de, el de este Miranda que yo nunca traté con Miranda a mí me parece que el paso de Miranda por la por la, por el club y la presidencia pues fue muy poco importante y tampoco conocía el tema de los perros. Este señor, por lo visto, venía del ramo de la construcción, se metió en de esto de los perros, y bueno, que al cabo, al cabo de unos pocos años, según tengo entendido, por una joven que estuvo trabajando con él y atendiendo a los perros, que acabó hasta quitándolos y criando razas pequeñas porque no, no lograban vender los perros de presa canario. no Y, y lo mismo pasaba con, yo qué sé, con... No sé si en la primera fase estuvo también Ricardo Oramas con ellos, pero que después en, y Rogelio Galván, que hemos visto en este último vídeo, Rogelio Galván, eh, José el Carpintero, eh, quién más había. Bueno, había dos señores de Gran Canaria, pero ya estaba Mario Montequi. Pero Mario Montequi, el, el, el, Mario Montequi no era un señor que necesitara vender perros, aunque me imagino que que, hombre, vender no le vendría mal, no, no le causaría desagrado, sino todo lo contrario, pero él era un jefe cirujano, digo, cirujano traumatólogo y era el jefe de servicio de la residencia hospitalaria, o sea que tampoco. Pero a él le encantaban los animales. Muestra de ellos que había tenido cabras y había tenido un par de becerras en una finquita que compró aquí cerca de lo mío, en La Esperanza. Y luego puso una granja de conejos, de razas distintas. Eso fue lo que montó con más entusiasmo. Luego resulta que, claro, él no sabía que los conejos se enfermaban y tenían serios problemas, sobre todo encerrados en granjas. Y entonces le entró una epidemia de distintos una o dos. Y entonces al final... Con los años también acabó quitando todos los conejos y se centró en lo de los perros y ya hablaremos de los perros cuando le hagamos un vídeo especial para él. ¿no? Entonces, el club, esos son los pasos que fue dando, organizando monográficas. En alguna de las monográficas, eh, en una de ellas que yo asistí, Presenté perros míos porque. Yo no presentaba perros míos porque yo sabía que si presentaba perros míos u otras personas los presentaban, pero per, que ellos se enteraran que fueran píos, entonces esos, los últimos. Entonces yo los, prese, los no los presentaba yo, sino Sergio Rodríguez Fraile, un amigo, y Juan Carlos, que cuando iban a la presentación. Pero no iban a exposiciones, sino que, sino que era obligatorio presentarlos para, a exposición para luego obtener el apto de cría. Y entonces no me tocaba más remedio si quería vender perros con pedirí y para poder seguir en la, en la recría, ¿no? Entonces, en una ocasión me llamó la presidenta de la Sociedad Canina de Tenerife y me dijo, mira Manuel, haz, échame una mano, porque va a haber pocos perros de presa, porque los del club y no sé qué, no sé cuántos, que estaban ahí enfrentados los del club, con, con Remedios eh, Márquez, que era la, la, la presidenta de la Sociedad Canina Española, y entonces dice ella me dijo que le habían dicho que no iban a presentar ningún perro, y entonces yo le dije, digo, mira, Remedios, que yo no soy aficionado a las exposiciones, sería una contradicción por mi parte presentar perros a las exposiciones. Hombre, hazme el favor, y si tienes perros majoreros también, digo, sí, yo tengo, tengo unos cuantos, pero es que... Y total, que tanto me rogó, era una señora muy amable, muy correcta, vivía mucho el mundo del perro, del boxer antes de separarse con el marido, del marido... Tenían, criaban boxes muy bonitos y no recuerdo si alguna raza más, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo llevaré perros míos. Porque no iba a juzgar un juez del club de razas, o sea, del presa ganario. Entonces dije, bueno, pues yo voy a presentar mis perros. Porque como no los van a juzgar el club, del club, pues los jueces que vayan a venir de razas españolas, de molosos, pues no tienen ningún problema conmigo, ninguno. Entonces presentamos, si no recuerdo mal, eh, seis perros y dos majoreras. De los seis, la mejor, <ríe> le dieron no apto en la confirmación de raza. La mejor, desde mi punto de vista. Además, todos radiografiados. Eh, esa era a grado B. El Argos era grado B o a grado A. Tause. A Tause, que luego lo vendí con dos años de edad de semental para Inglaterra, para Londres, junto con otros perros. Total que. Y allí estaban Manuel Martín Bettencourt, Miguel Ángel Pichón y los otros de la directiva, todos mirando allí con los ojos como los caracoles, que parecía que se les iban allá fuera del casco, como se suele decir, ¿no? Pero claro, no tenían nada que hacer, porque juzgaba un señor de la península y ellos no podían condicionar al juez de la península, total una perra no apto eh, adiestrada una perra con un coraje y yo tuve descendencia de esa perra y era una maravilla y entonces pues cuando fuimos a entrar con los perros eh, no me los dejaban entrar los, los que estaban en la puerta eh, del club no pero nada Hubo un enfrentamiento ahí y mis perros entraron porque tenían que entrar. Y eso fue para ellos un golpe tremendo, porque Manuel curtó sin tener que ir a la península, pues allí había obtenido, yo tengo todavía la calificación de cada perro, ¿no? Eh... Y hombre, pues yo muy contento, porque yo tenía que estar gastándome el dinero llevando los perros a la península, a Madrid, bueno este amigo mío, pero yo tenía que correr con todos los gastos. Luego a Talavera de la Reina, una vez fui yo con varios ejemplares, dos perras majores muy guapas, raderefiadas también, todos raderefiados a, a Valls, a Tarragona, fui a Barcelona, mi hermano con un furgón de la empresa, de su empresa de construcciones, pues me hizo el favor de llevar en los transportines, que pues, me pareció que fueron siete perros. Nito, eh, bueno, la madre de Nito, eh, y varios, varios ejemplares. Quedé primero en machos, en clase abiertas, grado A. Eh, de hembras también grado A, Inés, que luego la vendí adulta para Francia que ganaba en todas las exposiciones que se presentaba, una perra extraordinaria. Y bueno, total, que esa vez, pues, un gol absoluto con, eh, con muchísimo éxito, porque... Y no es que yo me alegrara para darle a ellos por los morros o por las narices, no, no, no, sino que no me tuve que gastar los dineros, y que además todo el mundo pudo ver mis perros ahí, junto con los demás, porque esa es otra. Juntos, con otros perros de allí, de, otras, de otros aficionados. Y recuerdo que me miraban con unos ojos de odio. Terrible, ¿no? Y algunos no, algunos me saludaba, pues bueno, porque no estaba metido en el ajo de, del club y tal. Bueno, pues esas fueron las políticas del club. Vuelvo, a, doy un salto a Gran Canaria. Pero es que lo de Gran Canaria, para decepción mía absoluta, no funcionaban mejor allí no se le perros tampoco ni los directivos del club que yo sepa ninguno ninguno en aquella, sepo, en aquella fecha estaba de presidente eh, Pepito el Cojo ya no estaba sino Agustín López Melo me, me parece, no quisiera equivocarme Agustín López Melo, pero allí nadie le un perro no voy a mencionar a nadie más, pero nadie le tracía a un perro. Nadie hacía test de carácter. Realmente en Gran Canaria adolecían de un defecto grave. Y es que el concepto de raza no existía. Los presentaban, tenían un club, pero no tenían en su cabeza el concepto de raza. Cuando yo iba allí, que era todos los años, dos tres veces, a veces cuatro veces al año, pues... Nos reuníamos, pues yo que sé, Clemente Reyes Santana, Miguel Vega eh, y otras personas de allí, muy aficionados a las pechadas. No hablaban de otra cosa. No se hablaba de otra cosa. Se comía, se bebía, se, charla, se charlaba, se reía, eh, se contaban anécdotas, eh, que no lo quiero traer ahora aquí, pero no había conciencia de raza ni y Trujillo, ni nadie. Eso de tener en la mente el concepto de raza, el estándar... No, no, no, no, no, no. Aquí sí. Aquí sí, pero digo yo que sí porque estaba aquí Manuel Curtó. Porque si no, estoy absolutamente convencido... Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que si yo no hubiese estado en el origen, ni el club se hubiese fundado, ni el estándar se hubiese hecho. Alguien dirá que no bueno, pues ese es mi parecer no es porque yo me quiera eh, considerar el creador de nada sino simplemente que yo me planteaba como profesional del perro había leído muchas cosas, había visto, vivido muchas realidades y yo me daba cuenta que el único futuro era eso o sea, había futuro si todo eso se llevaba a, ca a, ca esto a cabo y de buena manera ¿eh? seleccionando estándar y venga, y selección, y bocas, y caderas, muestra de ello que tengo un montón de radiografías de hace 35 años y 38 años, y todas archivadas ahí. Eh, y yo siempre en las conversaciones, porque yo ahora esto tengo puerta cerrada, tengo una puerta que con control remoto, que yo abro y cierro cuando me da la gana, y aquí entra quien a mí me da la gana, ¿no? Con lo de los caballos y con los perros. Pero en aquella época yo tenía esto abierto siempre al público, yo atendía a cualquier persona que viniera del mundo del Presa Canario, porque entonces no tenía centro hípico, tenía aquí unas cuadras en muy buenas condiciones, pues para mí para mis hijos. Tenía cuatro o cinco caballos, pues para mí para mis hijos. bien Pero siempre estaba abierto. De domingo a domingo. No estaba cerrado nunca. Y yo no me, no me cansaba de hablar del perro de presa canario, de la selección, de, los, de, de las bocas, de la funcionalidad, del test de carácter. Yo adiestraba en civil mucho en aquella época, antes de la crisis del 2008, la crisis financiera. Pues yo llegué a tener aquí 19 perros adiestrándose en civil. No paraba. Era todo el día, todo el día, todo el día. O sea, a mí, me vamos a ver, mis ingresos como profesional, no era para, para hacerme rico, pero sí para ir construyendo perreras, perreras, haciendo cosas, y yo he sido siempre, pues me he administrado muy bien, mi economía ahorrador, y entonces he ido haciendo cosas, luego lo de los caballos, pero aquí venían y yo atendía a la gente a todas horas, a todas horas, todos los días del año, con entusiasmo. Eh... Pero eso no era así en el club, ni en Gran Canaria ni en Tenerife. Sí hablaban de perros, sí, sí, no cabe duda. Hablaban de perros, eran entusiastas, sí lo eran. Pero faltaba esa mentalidad, esa conciencia de raza. Hablaban de raza, pero bueno pero no ponían los medios de verdad, el trabajo. La labor que había que llevar a cabo no se llevaba a cabo. Y muestra de ello es que se hacían unos cruces a Zano, por ejemplo, epiléptico y con displasia de cadera. No tenía carácter ninguno, aquello no valía para nada. Aquello era una ruina como perro de presa canario. Y ahí en el libro lo dice, como se puede ver en el vídeo anterior, cómo lo ponen, como desraceador. ¿Mm? Maján lo mismo. Yo no hubiese usado a Mahan, no lo hubiese usado, aunque yo lo hubiese tenido en mis perreras. Yo he tenido perros muy superiores a esos y con caderas buenas y al final no utilizarlos, no los he utilizado. O utilizar un, una hembra con un macho y no funcionar, no, no gustarme el producto y no repetirlo. Y yo he regalado perros que después seguramente que los han utilizado para la reproducción cuando se han enterado que eran perros de los míos pero claro, esa, esa mentalidad, esa conciencia no la tenían muestra de ellos que hay unas endogamias ahí todo, Teguise, Campeón, eh, eh, este, Kabul todo dentro de la misma familia Mahan Mahan, hijo de guama con, con Felo. Mahán con Teguise. Que era la madre de, de, de Teguise, hermana de Mahán. De camada. Entonces, claro, esa, esa locura, porque eso es, un, es demencial. Eso no se le ocurre más que a una persona. Además, que fue metiendo los perros que procedían de esa persona, Manuel Curto que él detestaba, pero en el fondo yo pienso que es que él me valoraba. Eh, me, él pensaba que dentro de los que trataba, era el único que sabía lo que llevaba entre manos. Por eso estuvo utilizando todos esos perros. Pero por Dios, no utilice todo eso en el mismo paquete. Meta otras cosas. Claro, no había tampoco mucho que meter. Pero sí que había algún otro perro que no lo utilizaron ni se enteraron ni le interesó. ¿Y por qué? Bien. Esto no es una crítica. Y alguna persona podrá decir que poca delicadeza hablar de esta manera de Manuel Curtó, porque digo de Manuel Martín Betencourt, porque Manuel Martín Betencourt hizo no, hijo no. No cometió más que fechorías. Fechorías, como se ha podido ver y muchas más, eh, que podría, pero que no quiero no quiero sacarlas a colación otro presidente que tuvo el club que ahora me viene a la cabeza Antonio Gómez Ramírez peor que los demás este señor fue el presidente después de estos y antes de que el señor Miranda, al que yo no conozco, no puedo hablar de él, yo me imagino que él no, porque estuvo poco tiempo, eh, no era del mundo del presa, seguramente que tenía que de afición, y también lo vería desde el punto de vista económico, digo yo, porque yo cuando no me ganaba un duro con los perros de presa, prácticamente me costaban dinero, yo seguía criando, y he, criando, he criado cantidad de perros que después he desechado, los he criado hasta el año, año y medio, y luego les he buscado propietario, porque no daban la talla desde mi punto de vista. Pero estas personas, cuando se han encontrado que tenían que mantener 10 ejemplares para utilizar dos o tres pues amigo, alimentar perros cuesta dinero, cuesta dinero. Bueno, pues vayamos ahora por Antonio Gómez Ramírez, que es anterior también a Miranda y que es anterior a Ricardo Ramas. Este señor era de directivo del club y en una muestra de perros de presa que se celebró aquí en el polideportivo de aquí del Ortigal, entre el Ortigal y el barranco de las Lajas, más cerca del Ortigal, él era el tesorero en aquel entonces, según tengo entendido. Esto lo conozco yo, lo que voy a relatar, de muy buena tinta. Lo sé de un directivo en aquellas fechas, porque claro, todos los partidos políticos tienen de dentro ¿eh? críticas que luego exteriorizan, que están dentro y que traicionan al club o al partido. Bien, pues un señor del club que yo no voy a desvelar, que era de la directiva, me comentó lo siguiente. No me lo he inventado yo, fue un directivo que el dinero que se recaudó de las entradas, de las inscripciones, lo que quiera que fueran, eran unas 100.000 pesetas. Y cuando llegaron a la sede del club, Antonio Gómez Ramírez, desesperado, que había perdido las 100.000 pesetas. Antonio, como me decía este señor, no había perdido las 100.000 pesetas. Se había apropiado las 100.000 pesetas. Y eso es de, con, de conocimiento público, digo general, entre los directivos del club de aquella época. Solo saben que es así. ¿Trascendió? Sí, claro que trascendió. Me llegó a mí que, que era el, el, el no deseado el más criticado por todos, el más denostado, pero a mí me lo dijeron. Otra cuestión. La misma persona. Un día me entero yo que este señor, eh, él trabajaba en Caja Canarias una entidad bancaria, insular, trabajaba en Caja Canarias. Me llegó a mí la noticia de que este señor se había quedado con un dinero de los jubilados. Y yo no me lo acababa de creer. Digo, ¿cómo se va a quedar con un dinero de los, de los jubilados? Un empleado de una banca, una entidad bancaria, no se puede meter el dinero en los bolsillos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? yo no lo puedo no lo puedo saber pero sí que lo saben los que le denunciaron del banco que lo enjuiciaron lo despidieron de la caja y en el juicio que fueron, fueron muy, muy justos con él y muy benignos pues sentenciado a pagar del sueldo, porque claro, eso no se hizo en dos días. Este señor cuando lo expulsaron, me imagino yo, él se colocó de cartero en Tegueste, en Correos. Entonces cuando fue el juicio, eh, le, la sentencia fue que todos los meses del sueldo le iban a descontar una cantidad. Yo me imagino que no mucha cantidad, sino hasta saldar el dinero que había sustraído de Caja Canarias. Entonces, cuando me comentaron a mí, yo dije, eso es raro, raro, porque eso en una caja, en un banco, un empleado no puede coger el dinero así como así. Claro, no era como hoy en día, todo digital, todo a base de ordenador y tal, no, entonces era dinero con tanto y sonante. Bien, entonces, yo... Tenía y tengo, muy buena amistad, tenía y tengo, con Manuel Torres, el director, que fue director de Caja Canarias aquí en La Esperanza, muchos años, una gran persona, a muchos nos hizo favores, a muchos que trabajábamos con la caja, a muchos, y a mí me hizo favores. Por ejemplo, llamarme por teléfono, mira Manuel, Acaba de llegar unos préstamos para agricultura de 500.000 pesetas. Si te interesa, pásate por aquí, lo tramitamos y ahí tienes tú para lo que tú necesites para agricultura, para lo que quiera que sea, para lo de los animales, para lo tal y cual. Ah, muy bien, me fui para arriba, pues rellenamos todos los papeles, la historia y a mí me concedieron gracias a él, que él y yo no habíamos comido nunca juntos, yo era un cliente de ellos. Me llevaba muy bien con ellos. Pero es que este señor no se llevaba mal con nadie. Era un director de banco maravilloso. Después tuvo otro, esa misma Caja Canarias, Juan, Juan Antonio. Maravillosos también. Y se preocupaban por los clientes. Ahora ya la cosa ha cambiado mucho. Llamo a Manolo. Mira Manolo, me han contado esto. ¿Tú sabes algo de esto? Y me dijo, pues no dice de todas maneras llámame mañana a las 11 yo pregunto en la central y te digo muy bien, muchas gracias llamo y el hombre me dijo pues sí, es cierto dice yo no tenía idea no me había enterado, pero claro, es una cosa que quedó en la central este señor no trabajaba aquí arriba en esta delegación pero sí me han confirmado que sí entonces me dijo que el, la sentencia fue, me lo dijo Manolo, porque yo antes no lo sabía, Manolo Torres, que le descontaban una cantidad del sueldo que ganaba en Tegueste. Bueno, Pero yo no hice comentarios, no hice comentarios con nadie. Pero eso se me quedó aquí dentro. Lo de las 100.000 pesetas y lo de la caja digo pues vaya sujetos ¿eh? y en el club bien para que vean gente sin escrúpulos delincuentes pero auténticos delincuentes ¿qué es delincuente? robar eso es un delincuente conceder premios que no que no se justifican eso es, eso es de... contravenir las leyes ¿eh? bueno pues infringir las leyes y un día me entero yo de que Antonio Gómez Ramírez, que trabaja en Correos, me parece que trabajaba en la oficina. No estaba en la calle, me parece que trabajaba en la oficina. No recuerdo quién me lo comunicó. Que en lugar de tener, o sea, en la publicidad, para venta de perros de presa, tenía puesto el número de la delegación de Tegueste, de correos de Tegueste. Digo, no me digas. Digo, sí, sí, sí, sí. Me lo demostró, que era así. Yo ni corto ni perezoso digo, a esto no hay derecho. No hay derecho. Esto si se enteran en telecomunicaciones, este señor lo echan a la calle. Cojo yo, ni corto ni perezoso, de mi puño de letra, escribo una carta, muy respetuosa, escueta, con, eh, denunciando el hecho, a la directora de correos, con acuso y, y recibo, certificado y con acuso de recibo. Y efectivamente, entonces lo llamaron a capítulo y casi le cuesta la expulsión de correos. Yo no lo hice con esa finalidad. Sí me planteé que podía ocurrir, pero yo no lo hice con esa finalidad. Simplemente que no hay derecho. Y tenemos los ciudadanos que tener el coraje, ¿eh? la valentía de denunciar esas irregularidades. Y yo cuando me di cuenta, por lo que los ya los datos que yo tenía, de cuál era el personaje, bueno pues, un día después de eso yo entonces no tenía esa puerta automática con control remoto, entran dos motorizados del SEPRONA, dos jóvenes, que venían a hacer una inspección, cuando aquí nunca, jamás me había venido, nunca nadie nadie lo hacía. Y entonces los paso, y los jóvenes muy amables, muy corteses, y como yo estoy acostumbrado a trabajar, a relacionarme, perdón, con la Guardia Civil, porque mi suegro era comandante de la Guardia Civil, yo iba a recogerlo porque él no conducía, yo iba a recogerlo a, a, a, la, a la comandancia todos los días a mediodía, durante un tiempo, y me lo traía para casa donde nosotros, mi mujer y yo, vivíamos con ellos. Entonces yo estaba muy familiarizado con la Guardia Civil, porque se le teme a lo que no se conoce, pero yo conocía allí a, a los altos mandos de la Guardia Civil y yo allí pues... Compartía un vasito de vino con ellos alguna vez y me invitaban, yo no era muy partidario de eso, porque, y menos sin comer, allí picaban no sé qué, luego cogía a mi suero, pum, para el barrio de la salud. todo yo estaba acostumbrado a tratar con la Guardia Civil. A mí no se me arruga nada, ni el corazón, ni nada, porque ahora entra la Guardia Civil por ahí para adentro. Yo no soy ningún delincuente, yo soy una persona honrada, decente, y que a mí nadie me va a venir a, a nada. No cometo ningún delito y estoy trabajando honradamente, tengo todo legal. Bien y me entra el SEPRONA. Bueno, que venían a hacer una inspección. No me dijeron quién los mandaba, quién no los dejaba de mandar. Entonces, nada, pues me pidieron papeles, tal y cual, ni siquiera me pidieron que yo le enseñara... La... Entonces no tenía el centro hípico, sino mis caballos con una oficinita ahí y nada más. Y bueno, con la misma me dieron la gracia, me dieron la mano, saludaron y se fueron. Entonces, yo tenía allí una, una cadena. Donde tengo que la puerta, tenía una cadena. Cuando se iba la gente, a mediodía, ellos llegaron como a las 11 de la mañana y se fueron, pues, no sé, a una hora y media o así, estuvieron aquí. Entonces, cuando se fueron, llegué yo, cerré la, la, con la cadena para que no se me metiera ningún vehículo y, y allá a la una, una y media, una y cuarto, una y media, oía ladrando los perros desaforadamente y me voy para allá a ver quién había, porque yo desde aquí dentro no lo veía, me voy para allá un Land Rover verde de la Guardia Civil, con tres guardias civiles dentro. Se baja uno de ellos, muy serio, los jóvenes fueron muy, muy cordiales, no tengo ningún problema, muy serio. Claro, yo tengo el pelo largo y barba larga, pero conmigo se equivoca mucha gente, yo soy una persona muy seria, nunca he sido hippie, lo he comentado muchas veces, y algún día plantearé por qué yo llevo pelo largo y barba larga, pero yo me considero una persona seria, honrada, voy a decir patriota, amo mi país, amo Canarias, y todo lo que eso significa. Entonces, de la Guardia Civil que venían, y yo me planto y me digo, otra vez, así mismo, digo, otra vez. Dice, ¿cómo que otra vez? Digo, sí, porque hace un rato se ha ido la Guardia Civil, digo, los del Seprona, que han estado aquí hora y media, Dice, ay, entonces cambió de actitud, dice, ay, perdón, es que no sabíamos que había, habían venido aquí. ¿Qué había ocurrido? En la misma mañana, los del SEPRONA por un lado y los, motor, los del vehículo también del SEPRONA por otro lado. El SEPRONA, los otros no sé, pero eran guardias civiles. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que don Antonio Gómez Ramírez me había denunciado por actividad Actividad clandestina. Claro. yo a los jóvenes de la, del Seprona saqué la carpeta y lo tengo todo legalizado. Las instalaciones, el núcleo zoológico, criadero, escuela de distramiento tal. Luego cuando monte el centro de Ipico, lo mismo. Yo lo tengo todo con la consejería, con el cabildo, todo legal. Y pago mis impuestos. Bien, entonces... A lo que voy es, fíjense lo que estoy relatando. No es una venganza, no es nada, simplemente para que cualquier persona que me escuche se forme una idea, ¿no? Entonces el club del Presa Carrero de Terife eh, ha pasado por unas manos, Juan Quevedo, no era así, cuidado, eh, no digo de Juan Quevedo, no, y que fueron un delincuente, Manuel Martín Metencur y Miguel Ángel Pichón. Bueno, irregularidades de todo tipo. Y eso... Tela marinera, ¿eh? Bien. Luego... Yo no, no es que lo haya seguido, pero sé desde fuera cómo ha estado funcionando. Miranda. Bueno, Miranda luego se retiró de la cría del Presa Canaria. Me parece que no tiene ninguno. Se dedicó a razas pequeñas. Que siempre tienen más salida. Luego... Del grupo de los enanos, les voy a relatar que fue luego presidente también, no hace muchos, hace pocos años. Y yo monté una tienda de animales con, con acuarium para peces, toda nueva, muy moderna, en Barranco, entre Taco y Barranco Grande. Sí, Barranco Grande. Eh, y entonces, eh, para mi hija. Yo buscando una, una, una salida también para mi hija mayor, que no, no estudió, se quedó en el bachillerato en principio, y bueno, pues no quiso seguir, bueno, pues yo no los voy a obligar. Entonces yo digo, bueno, mira, nosotros que tenemos animales, tal y cual, y allí también se puede vender algún perro, porque las tiendas de animales entonces se vendían perros, se podían traer perros de fuera, de razas que yo no criara, de razas pequeñas, lo que creo fuera. Y entonces, bueno, pues, por las mañanas iba yo tempranito, a la hora de abrir, y luego ya iba mi hija, cuando llegaba a mi hija, pues yo me iba, eh, y una mañana, cuando yo voy a abrir la estaba abriendo la puerta de estas que se suben haciendo mucho ruido, eh, pues ve, yo me fijé que había un joven, bueno joven, tendría 35 40 años, calculo yo, no me acuerdo, delgadito allá enfrente, y me di cuenta que era este Ricardo Ramas, pero yo nunca había tenido relación con él. Y yo conocí a un hermano que estuvo en Norteamérica muchos años y que aquí introdujo... Yo pienso que los primeros eh, American Stafford los trajo él de, de allá y los segundos vinieron de los míos. O los míos primeros y no de Estados Unidos, sino y algún día hablaré de los American Stafford. Entonces cruzó la calle y vino a dar conmigo. Se presentó, que era Ricardo Ramas, y él era del grupo Los Enanos. ¿O del grupo Los Enanos? No, él estaba en el club. Sí, porque lo que me venía a mí planteando, después del grupo, a los grupos de los enabon, se pasó después. Eh, y no recuerdo las cosas que me planteó de, del club de arriba y abajo también, alguna no quiero comentar, que yo recuerdo, pero en fin, no me viene a cuenta. Pero lo que, así es como yo conocí a Ricardo Ramas. Eh, este señor luego era muy crítico con los del club, muy crítico, y bueno, tenía en parte sus razones, ¿no? pero también él había sido cómplice. Porque claro, esto es como esos que están en, en una analogía masónica, están allí un montón de años o en un partido político. no Luego se salen y empiezan a echar eh, veneno por la boca contra él. El... Pero antes han estado ahí dentro. ¿Qué hacían ahí dentro? Yo la primera que hay una irregularidad, si veo que eso eh, está de, en raíz de la delincuencia o, o no, no es normal, pues yo automáticamente fuera. Ya está. Bueno, pues luego se pasó al grupo de los enanos y al cabo de un tiempo me entero yo de los años que este señor estaba en el club y que era presidente. Bueno, pues muy bien, que con su pan se lo coman, ¿no? Eh, ¿Pero cambió en las cosas del club? No. Él mejoró las políticas del club de cara al, a beneficiar, a mejorar la raza y tal, no. Porque cuando yo lo conocí una vez que fui con Clemente Rey Santana a su casa, él tenía allí un cruzado, que me parece que lo he hablado, un cruzado de bulldog inglés, que no era de los míos, sería un 50%, un, un 25% de bulldog inglés, eh, y luego tenía allí unas peralitas muy pequeñitas allí en el chalet por Santa María del Mar creo que era y entonces, eh, bueno, pues este señor de refiar perros, nada y es que están obligados a refiar no pero si ustedes, no, no, para nada pero si ustedes dicen que quieren, que trabajan que quieren mejorar la raza se empieza por ahí, y por las bocas pero resulta que eso no era así entonces ¿en qué benefició este perro? otro presidente que tanto habían criticado, que él había estado en el club de, de los enanos, donde estaba como peso pesado, aparte que era el que más pesaba físicamente, Rogelio Galván, que a continuación hablaré de, de Rogelio Galván. Pues la verdad que muy triste para el perro de Presa Pero ellos, ellos han querido dar siempre la imagen de cara al exterior y de como que ellos han estado haciendo una gran labor. No, una triste labor, una nefasta labor. Recuerdo que Manuel Martín Betancourt ya no era presidente, nada eso. hace pocos años de eso. él fue, Lo llamaron para juzgar como especialista, juez especialista del club, a juzgar perros de presa que hay en Lanzarote. Y entonces, un perro que luego a mí me pasaron la, la fotografía, porque uno se entera de todo, a Manuel Curto se lo pasan todo, todo, unos u otros. Entonces me dijeron, mira, este perro tiene displasia de cadera. Se lo advertimos, mira, que lo dejó ganador de la monográfica Clase Abierta Machos, primer premio. Y le habían dicho que ese perro era displásico, que tenía displasia de cadera. Y ni corto ni perezoso Manuel Martín Betancourt, con todo su parafernalia, con todo su empaque, le dijo yo no he venido aquí a juzgar displaces de cadera. Por Dios. ¿Cómo usted puede decirle eso a un aficionado o no aficionado? Reflexione un momentito. Parece un momentito antes de soltar una patochada de este tipo. Pues él no había ido allí a juzgar displaces de cadera. Esta es la gente que ha estado dirigiendo el club del perro de presa canario. Y esta gente es la que se ha reunido con gente de fuera, de la península, del extranjero, y pasan como, dicen, que educado este señor y tal, lo tratan de usted todo el mundo, incluso algunos del club, don Manuel por aquí, don Manuel para allá, diugray y porque a mí todo el mundo me trata de tú, no es que yo diga que si sí, yo soy una persona mucho más seria que este señor y tengo muchos más conocimientos en el mundo de los perros en general y en cultura general, no les quepa la menor duda porque yo lo traté mucho entonces ¿qué se podía esperar? pues lo que tenemos ahí claro que la moda del perro de presa canario ya pasó Pasó ya hace años, y yo lo dije, este perro se pone de moda, subirá, ascenderá, cuando llegue la cúspide, bajará, y entonces los perros se los van a tener que comer, como se dice aquí en Canarias, con papas fritas. Hace años, hace unos cuantos años, yo fui a comprar carcasa de pollo en el matadero de pollo eh, sol, aquí en el campo de golf, cerquita de, de donde yo vivo, y me encontré yo con un señor muy correcto, muy amable, de la, él es oriundo de, de La Palma, pero creo que vive en, en Ico de los Vinos, y este señor iba con su todoterreno, chasis largo, no sé si era un Mitsubishi, con un revolque a todo tren, en las exposiciones de monográficas, y tal con sus perros de presa, de que decía, es nada, Fernando de Paz, la fotografía es nada. De trabajo, de algo, algo para ver qué son esos perros. Y esa vez que me lo encontré allí, yo había comido con él una vez, que me dijeron, vamos a visitar a Fernando de Paz. Eh, Juan José Padrón Pérez, que es el que llamaba el reño el delineante José Enríquez, y creo que había otra persona. Y nos fuimos allá... Icot, y allí estuvimos comiendo en un restaurante con este señor, era un hombre muy correcto, muy amable, me pareció muy buena persona, pero bueno, pero que adolecía a la hora de criar de los mismos defectos. Y ese día en el matadero de Poño Montemar, charlamos un ratito mientras estábamos en la cola para que nos llegara el turno a nosotros para comprar la carcasa, y me comentaba, dice, es que antes no es que se vendiera bien, es que por lo menos llamaban por teléfono. Dice, pero es que ahora no se vende y encima ni siquiera te llaman por teléfono. Y yo pensé, claro, ya la moda pasó, ya puede tener usted hijos de campeoncito, pero ya la gente no traga tanto ya no hay tanta demanda. En la península se vendían todos. Todo el mundo vendía perros de presa en aquel entonces, cuando estaba de moda. Todos vendíamos. Todos. El que más vendía era yo. No me cabe la menor duda. Pero estos criadorzuelos vendían su producción también. Para la península, para el extranjero. Y se llenó el mundo, pongámoslo de llenar entre comillas, de ese tipo de perros. Y algunos, algunos, más aparentes, como dicen en la península, más aparentes que algunos de los míos. Más anchotes, más cabezudos, como dicen aquí los magos, ¿no? Los campesinos. Más anchotes que los míos, sí. Pero ahora de la función, si esos perros tuvieran que correr detrás de una vaca, olvídense, ni les daba el cuerpo, ni las caderas, ni el coraje, ni los pulmones, nada. Bien, pues eso se fue vendiendo y eso se está criando de esos perros que luego llamaban Dogos y todavía se están anunciando como Dogos se pueden ver en página web en Estados Unidos y en otros sitios, ese tipo de perros en Brasil, que después de Brasil hay un señor criador de allí que compró perros de ese tipo que estos también los expulsaron a Gran Canaria porque esos, esos, este tipo de perros allí no los había en Gran Canaria allí se los llevaron los socios que se hicieron de Gran Canarios que se hicieron socios del club oficial para poder ir a las monográficas y para ser juzgados por ellos y para tener pedigris, porque en, los, en el club de Gran Canaria no tenían pedigris. Un, un error de ellos, porque yo decía, hagan ustedes como hice yo, libros de orígenes y de curto Bueno, pues ustedes, libro, o sea, hagan su pedigrí y fomenten la, vena, la, la venta. Y si ven que hay seriedad y que hay calidad, los venderán igual. Y el criador, si no venda, desaparece. Y el club, sin socios, porque socios los tienen cuando hay, cuando hay interés en criar. Pero si no, la gente desaparece. Ni socio ni nada. ¿Para qué van a estar pagando una cuota Y aquí sí, la han estado pagando porque vendían. ¿Pero qué ha ido ocurriendo? Pues lo que ha ido ocurriendo, que al decaer la moda, pues ahora no crían. ¿Qué cría Miguel Ángel Pichón? Nada. ¿Qué cría Manuel Curto, digo, Manuel Martín betencourt desde hace muchos años? Nada, porque él nunca fue criador. Canchas y que él crió al principio, pero claro, él no podía, luego él se separó de la esposa, se divorciaron y ya se fue a vivir a Santa Cruz, eh, cuando logró vender el chalé ahí en la mesa mota, y ya bueno, ¿y qué hacía? Pues nada, sí. Estar ahí en el club, dirigir el cotarro, pero ya se acabó como criador. ¿Qué cría aquí Figueroa? Juan Antonio Figueroa, que estaba ahí a partir un piñón siempre con ellos. ¿Qué cría? Nada. Y así podemos decir la inmensa, por no decir todos, que se salvarán dos o tres, que crían algo y venden algo. ¿Qué cría y vende, y vende Antonio Gómez Ramírez? Una vez me vino aquí un amigo mío, que conoce a Antonio Ramírez, y este, Juan, digo, Antonio Gómez Ramírez le regaló un macho y una hembra de capa bardina de presa. Regalados. Y cuando este señor amigo mío, que es muy amigo mío, que se ha llevado varios perros de desecho míos de aquí, nada que ver con aquello, y, y cuando vio la calidad de los perros del carácter y todo eso, que estuvo aquí, que me mandó fotografías por WhatsApp, y me dijo, don Manuel, mire, estos cachorros y tal y cual, ¿qué le parecen? Digo, yo no no, no estoy interesado yo en perros que no conozco orígenes ni nada, y da igual. Y entonces, dice, yo se los llevo para arriba y si le gustan se los queda. Y digo, no, no, no, no, no, no, no. Total, que luego me entero yo que esos cachorros se los había regalado Antonio Gómez Ramírez. Y que tenía más. Esos tenían ya tres meses y medio. Entonces... Este amigo mío, Johnny, se los devolvió. Y en el momento de devolverle los cachorros, le dice a Antonio Gómez Ramírez: Mira, si sabes de alguien que quiera, yo tengo más, pero vamos a ver. ¿Qué inteligencia es esa? Usted no se da cuenta. Pues no. Esa persona no se daba cuenta de cuando hizo lo de lo del dinero. No, es una persona que ahí dentro, en esas neuronas, hay algo que falla. Cuando hizo lo de caja canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Cría, no cría. Así casi todo el mundo particulares y a la hora de hacer una monográfica, una muestra, pues bueno, van citando a uno y al otro, a ver si juntan unos cuantos perros para que vean que todavía hay, pero no hay. No hay. Pero ya veremos qué es lo que pasa en Gran Canaria cuando hablemos de Gran Canaria, porque ahora que me quiero centrar solo en Tenerife. Porque cuando decimos Tenerife nos referimos a la isla de Tenerife. Porque la isla del Hierro, la Gomera y la Palma no significa nada dentro del mundo del perro. Nunca, ni antes ni ahora. Y en la provincia de Gran Canaria, tres cuartos de lo mismo. Lo que hay en Lanzarote y Fuerteventura no significa nada. Aquí la cosa se ha cocido toda entre Gran Canaria y Tenerife. Bien. Tenerife con una idiosincrasia, con unos planes de cría, entre comillas, pongámoslos en cuestión, que no son tales, ni han sido tales nunca, porque eso no tenía ni pies ni cabeza, pues, esa es la realidad. Bueno, pues nada, eh, el próximo vídeo irá poco más o menos en la misma dirección, de cara a un futuro, para el conocimiento, que yo ya dije que es el origen y todo eso entraña mucha complejidad. Mucha complejidad. Y la complejidad es todo esto. Toda esta diversidad de perros. De criadores. Pongámoslo también, entre comillas, lo de criadores. Eh, pues Seguiremos con Rogelio Galván, el grupo de los enanos. Y más personas que puedo mencionar. Un cordial saludo... Eh, muchas gracias, pongan un perro de presa canario en sus vidas que no les va a pesar, un perro de selección y punto y cuidado cuidado con esos perros que en su origen eran Dogos que fue durante 10 años esos perros que antes se llamaban presas, luego Dogos y han vuelto a presas de esos que estaban en el capítulo Dogos son eso aunque ya nos llaman dogos, yo decía, eso es como una raza aparte. Funcionalidad, ninguna. Ahora, si lo que quieren son perros, porque quieren que los engañen, e ir a una exposición en Brasil, o en Nueva York, o en la península, en Madrid, en Barcelona, o lo que sea, o en París, bueno, pues vale, muy bien, cada cual. Yo no, no lo digo para desprestigiarlo, sino que digo yo. Que mientras, o sea, mucho tendrían que cambiar las cosas para que eso mejorara. Tendrían que cambiar el escenario del personal que ha estado involucrado en eso. Porque si no, mal asunto. Yo espero que entre la gente joven la cosa vaya mejorando. Un saludo y hasta el próximo vídeo.